que me calle eso es imposible negro no. si tengo un dolor adentro que ya no puedo, me equivoqué, aprendí, después me equivoqué de nuevo, y cuando me di cuenta era el mismo casillero, pero, ahora que encontré la manera, de sacar el enojo y la angustia para afuera, transformo todo lo malo, en energía buena, y dedico a mi tiempo cosas que valgan la pena, ya no estoy pendiente a lo que el resto de mí piensa, sigo con lo que me quieren, con lo que tuvieron siempre, que ahora lo tengo todo claro, si con nadie me comparo, controlación es muy raro, igual confío en lo que hago, auto rap, pero el que escribe Bautista, No sé si creo un analista Mi psicólogo en la pista raja La caja cuando baja la autoestima Abriendo con la baja dejando puesta la herida Pero no te confundas, soy un tipo positivo Solo cuento lo que vivo y lo que pienso yo lo digo No se puede estar contento 24 horas al día Por eso si me esto siga yo lo plamo en melodía No me arrepiento de nada de lo que hago Porque si lo hago, lo hago porque quiero no soy rapero, no soy trapero, solo rapeo No vivo rap ni trap, no vengo del guero. Pero de todos modos el barrio lo tengo nigga Pero de todos modos el barrio lo entiendo nigga Madre de campo, padre embarrado de barroquilmeño. Me enseñaron a todo ponerle empeño Flow Sudenio, sentate que yo te enseño Quizás un cliché pero sigo tras el sueño Busco la gloria fruto de la trayectoria Y nada nada no me conformo con un premio Flow Sudenio Siéntate que yo te enseño, quizás suene cliché, pero sigo tras el sueño. Busco la gloria, fruto de la trayectoria y no. No me conformo con un premio. ADM producción 2019 BRC No me arrepiento de nada de lo que hago, porque si lo hago, lo hago porque quiero. No soy rapero, no soy trapero, solo rapeo No vivo rap ni trap, no vengo del ghetto No vivo rap ni trap, no No vivo rap ni trap, no No vengo del no. no ghetto